Y pues nada, vamos a empezar a compartir un poquito de lo que la experiencia, un poquito de el conocimiento que se ha adquirido a largo de, del caminar y pues que de verdad es una batalla que tenemos las mujeres afro-mexicanas actualmente. Pues bueno, me invitó Gerard para que podamos hablar de derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas. Perdón, este... muy rápido, este, Yolanda, ¿podríamos activar nuevamente eh, como, exactamente ahí, por favor? Para que podamos tener una mejor visualización. Ok, adelante, gracias. Es pues este La invitación que nos hace aquí Gera para hablar de derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas, quise poner esta foto donde... Pues después de las elecciones del 2018, cuando gana el presidente Andrés López Obrador, que creo que todos, todas celebramos eh, un cambio eh, con la esperanza precisamente de, de ver un horizonte mejor. Entonces, en esta ocasión nos invitan precisamente por primera vez a las mujeres afromexicanas a participar en este evento, empoderamiento a las mujeres. Entonces, por eso quise poner esta foto donde damos un inicio de participaciones ya como mujeres afromexicanas en estos espacios. Eh, en antecedentes de la historia de las mujeres afromexicanas, eh, pues quisiera comentarles que las mujeres afromexicanas somos las descendientes de personas africanas traídas en condición de esclavitud y que hemos sobrevivido gracias a la fuerza que nos han heredado nuestras ancestras, luchadoras y alegres por naturaleza y que conservamos nuestra cultura y tradiciones para transmitir de generación en generación. Las mujeres afromexicanas en la historia jugaron un papel muy importante para la construcción y cuidado de las familias de la colonia. Aquí en el, los antecedentes de historia de las mujeres quisiera hacer un poquito de énfasis porque eh, precisamente la historia del pueblo afromexicano es un tema desconocido desafortunadamente para la mayoría del pueblo mexicano. La sociedad mexicana desconoce el tema del pueblo afromexicano y no se diga de las mujeres. Entonces, aquí quise eh, poner esta parte donde que sepan que somos descendientes, porque en mismo Oaxaca, ¿Sí? en la misma ciudad, hemos tenido experiencias de compañeras que nos dicen que, que quiénes somos, que dónde estamos, que ellos no saben que en Oaxaca hay gente negra, que hay pueblo negro, entonces, bueno, pues ahora afortunadamente nos han abierto espacio para nosotros levantar la voz, alzar la voz y, y decirles: aquí estamos, quiénes somos, ¿vale? Encuentro de mujeres afromexicanas en la costa de Oaxaca. Este es un espacio donde eh, dos organizaciones de mujeres que se llama una, Asociación de las Mujeres de la Costa de Oaxaca, y la colectiva que yo represento, colectiva de la costa de Oaxaca, Ñatunda, eh, nosotras iniciamos en el 2017 a hacer el primer creo que la compañera Yolanda está presentando algunos problemitas de conexión veremos si se puede recuperar en un breve momento. Si no, para retomar. Sí, parece que se le fue un poco la señal. Vamos a ver si podemos retomar la llamada con la compañera. Eh, Dani, si pudieras apoyarme por lo pronto con compartiendo el banner de su presentación. Bueno, en eh, la conexión de la compañera, eh, me gustaría comentarles muy rápidamente que. Eh, ¡Ay! Se me puso rara la cara. <ríe> Ahorita lo soluciono. Eh, comentarles que, bueno, eh, no sé si a varias o varios de ustedes les llegó la invitación directamente con el link. Eh, y si no, bueno, en el chat voy a estar compartiendo un link en donde pueden irse registrando. Y que puedan estar pendientes de las capacitaciones siguientes para poder seguir complementando este acompañamiento y también para poder compartirles varias de las, compartir estos contenidos. Y ver la posibilidad de que sean transmitidos a través de estas radios, radio comunitaria, la radio comunitaria indígena o las propias radios indigenistas. Creo que del INPI nos están acompañando por acá en esta reunión. Eh, y, y también, o sea, es importante comentarles que no solamente es una plataforma en la cual nosotros eh, vamos a solamente a compartir, sino que buscamos que se haga una, que haya una reciprocidad entre quienes vamos a estar participando y que también hay radios que pues ya están trabajando, que ya tienen materiales, series, radionovelas, etcétera, las cuales, bueno, pueden estarse transmitiendo a través de las otras radios que eh, compañeras, ¿no? A lo mejor de otra región, de otro estado inclusive de otra, otros países, ¿no? Eh, pero por lo pronto, pues eso, que sepan que, que esta plataforma pues se hace con esa intención, ¿no? De poder encontrar un espacio de difusión y de creación también y de vinculación en la cual, pues, podamos estar colocando estos, estos materiales y que, bueno, se puedan estar adaptando también a las lenguas, que es un, es un ejercicio muy interesante, ¿no? Saber cómo en otras latitudes lo interpretan, cómo se lee. Eh, qué lectura que se dibuja eh, con esa con ese material que nosotros estamos generando desde nuestra comunidad. Y también es importante mencionar que a lo mejor cada una de las radios pues ha generado ciertas estrategias, ¿no? Para poder eh, difundir este material. Bueno, también, ¿por qué no aprovechar todas estas dinámicas y todo este trabajo? colaborativo que se hace y colectivo que se hace desde de las radios comunitarias, es una fórmula, ¿no? Ya hecha que quizás a nosotros nos funcionó. Bueno, es posible que también en otros espacios de, de difusión y de comunicación, pues puedan ser empleados. Me parece que ya tenemos de vuelta a la compañera Yolanda. Hola, Yolanda, ¿nos escucha? Sí, sí, ¿me escuchas Sí, si pudiera subirle un poquito el volumen a su micrófono. Sí. sí, es que aquí el Internet es muy inestable. Bueno, pues esperemos sí. que, que, no, que, no, que no vuelva a ocurrir. Si gusta empezar a compartirnos la, la presentación. Internet se reusa con nosotras. Sí. Sí. Y sí, bueno, ¿me escuchas? sí, sí la escuchamos fuerte y claro y clara este Yolanda. Usted a nosotras. Continuamos entonces. Sí, si ¿sí gusta empezar a compartir pantalla. Ya está. ¿Sí me ve? Sí. Igual y lo que podemos hacer es que comparta pantalla y que desactive su video para que no le consuma tanto la red. Okay, yo creo no que le que... ocupe tanta red y seguimos con su voz. ¿Le parece? Ok. Adelante, compañera. Bueno, entonces les hablaba de eh, los encuentros que hacemos cada año en en memoria del Día Internacional, en conmemorando el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que es el día 25 de julio. Entonces, estos espacios donde les comentaba, no, nos reencontramos con mujeres y, y de veras que ha sido unos reencuentros muy bonitos porque muchas familias que habían perdido comunicación en estos encuentros, pues se reencuentran. Y en el caso de los, este, las personas que vienen de otros estados, vienen a, a reencontrarse también y, y preguntando, oye, pero es que por qué, yo me preguntaba por qué mis facciones eh, son diferentes a las de otras personas donde yo vivo y x no, entonces también eran reencuentros muy padres. Y en el caso de las mujeres que vienen de otros países, pues también vienen a buscar, a hermanar eh, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que muchas veces eh, logramos ahora sí reencontrarnos y fortalecernos con nuestras historias. Eh, la, las mujeres también hemos participado en cumbres de lideresas afrodescendientes en Managua, Nicaragua. Fue la primera ocasión en que México participa en este encuentro, en esta cumbre. Y, y también fue algo inesperado porque las mujeres, todas las mujeres que estaban ahí compartiendo, pues se sorprendieron que en México había personas negras, que ellos pensaban que en México solamente era pueblo indígena. Entonces, la sorpresa para ellas fue cuando llegamos como, como el grupo de Representando a México como mujeres afromexicanas. Entonces, eh, algo muy interesante también fue que coincidimos mucho en nuestras agendas. También quisiera comentarle que las mujeres eh, actualmente tenemos una cátedra itinerante de mujeres afromexicanas, donde el perfil de estas mujeres no es un perfil profesional, sino es un perfil que las mujeres vienen desde el, sus comunidades que pueden ser amas de casa, pueden ser personas que no tienen ningún estudio y que tienen ese interés por querer, aprender, querer participar, porque de hecho ellas ya, ya son líderes en su comunidad. Solamente lo que queremos nosotras y que ellas también participen para que tengan un poco más de conocimiento de nuestra historia y de temas de mucha relevancia. Aquí el grupo eh, que tenemos las alumnas de la Cátedra itinerante de Mujeres Afromexicanas. Este grupo, si se dan cuenta, pues son diferentes mujeres de, de diferentes edades. Eh, datos de importancia. Mencionar algunas de las situaciones particulares de las mujeres oaxaqueñas implica analizar y comprender que existe una heterogeneidad de identidades y culturas. Por esto existe esa interseccionalidad que le da sentido amplio a comprender las problemáticas que atraviesan las mujeres afromexicanas. Eh, es preciso recordar que Oaxaca es el estado con mayor número de municipios, cuenta con 570 y representa el 4.8 del territorio nacional. La distribución de la población es 49% población urbana y 51% rural. Asimismo, 31 de cada 100 personas del estado son hablantes de lengua indígena. Las lenguas indígenas más habladas en el estado son el zapoteco, mixteco, mazateco y mije y la población que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente en Oaxaca forma un total de 194,474 personas, lo cual representa un 4.7% del total de la población, de los cuales 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres. Si nos damos cuenta, pues aquí las mujeres siguen siendo el, el porcentaje predominante. El estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 4.9% del total de afrodescendientes en el país. Lo cual significa que 5 de cada 100 afrodescendientes que existen en México se ubican en Oaxaca y de acuerdo a la distribución eh, por sexo hay 102,663, que es el 52.3% de mujeres y 93,580 hombres, que es el 47.7%. El INEGI por primera vez incluye la pregunta de autoadquisición en, en donde se identificó a las personas afromexicanas, personas negras o personas afrodescendientes, para saber a cuánto asciende la cifra de esta población donde se ubican y cuáles son sus condiciones de vida. El censo arrojó que de los 126 millones de mexicanos que somos, 2.576.213, es decir, el 2% se reconoció como afrodescendiente porcentaje que superó al millón 381 mil personas que se reconocieron como tal en la encuesta intersexual del INEGI del 2015. Aquí déjenme hacer eh, un paréntesis que el censo que se hizo ahora en el 2020 se hizo un censo eh, con muchas altas y bajas en el sentido de que pues desafortunadamente cuando el censo se está llevando a cabo entra la pandemia. Entonces es... Esto hizo que ya no se terminara de hacer el censo. Eh, es muy cierto que muchas comunidades, familias quedaron sin ser censadas. Eh, el, el Inegi decía, bueno, pueden hacerlo por línea, eh, pero desafortunadamente la población afromexicana pues no tiene esas condiciones de tener internet, de tener un teléfono, de tener una computadora. Y desconocen también de, estas, de estos medios, ¿no? Entonces, para también comentarles que si el censo se hubiera llevado bien como debió haber sido, no hubiera sido esta cantidad del 2%, sino hubiéramos sido más. Pero bueno, vamos en el primer creo, paso y vamos bien. Una de las propuestas que se le ha hecho al INE o a los tribunales electorales y sus compartes a nivel municipal y estatal es que brinden capacitación y promuevan la participación política de las mujeres afromexicanas en igualdad de condiciones desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional, como garantía de nuestros derechos políticos en cumplimiento al principio de paridad. ¿Y ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué? Aquí me han visitado compañeros que me dicen, es que fuimos a ver a una compañera afromexicana y no quiso participar. Es que no es nada más ir y agarrar a, a las compañeras que desafortunadamente es, no están en condiciones de conocimiento para que ellas puedan participar y se niegan. Entonces lo que dicen ellos es que no hay personas que puedan. Sí hay, sí hay gente, sí hay personas que están preparadas porque nosotras hemos venido trabajando como organización en las comunidades. Y más adelante se los voy a comentar. Eh, ¿Cómo ha sido la participación política de las mujeres afromexicanas hasta la fecha? En últimas fechas ha sido más activa la participación de las mujeres afromexicanas para contender como agentes o presidentas municipales, autoridades ejidales o comunales. Fíjense que yo creo que es uno de los resultados que, que hemos venido ya este, recopilando. Buenas tardes. Hemos venido recopilando para que la, las mujeres participen. En este caso, eh, por ejemplo, actualmente, ahorita en estas elecciones hay muchas postulaciones de compañeras, incluso que las han invitado y que ellas mismas han dicho sí voy, porque sabemos, saben ellas muy bien que tienen que hacer incidencia y que no tenemos que dejar esos espacios para empezar a hacer brecha como mujeres afromexicanas. ¿Qué, ha, ¿Qué han enfrentado las mujeres afromexicanas para hacer valer sus derechos políticos y electorales? Uno de, lo, de los puntos que hemos enfrentado es el racismo. El racismo, el hecho de que tú eres mujer negra, el hecho de que tú salgas de tu comunidad hacia la ciudad a buscar otras oportunidades de vida, empezamos desde ahí el racismo. Nos ven de diferente manera. Eh, otro punto es la discriminación. Un, aunado al racismo, nos discrimina. Eh, el machismo, que ese también no ha dejado avanzar, sin embargo, eh, nosotras no estamos ya en el, en el en, sí que en la sintonía decía, pues ya el, el machismo, el señor, porque no quiere que las mujeres participen, pues no se va a participar, ¿no? Claro que no. Seguimos contracorriente y ahí está. Otro de los puntos es el patriarcado. Con el patriarcado que nos enfrentamos, que muchas veces eh, que no quieren que se, la mujer salga la mujer, participe, y entonces el patriarcado siempre pone sus límites eh, para que nosotras no continuemos avanzando. Sin embargo, las mujeres no nos hemos dado convencidas, ya hemos empezado el camino y vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar. Otro de, la, de los puntos es de la invisibilización, ¿sí? Y lo que les decía anteriormente, eh, dicen es que no hay mujeres, es que no hay quien participe, es que no quieren participar, es que el marido no las deja... Entonces, también, los estereotipos, no, es que tú eres mujer negra y tú nada más eres para, este tú eres mujer negra y tú solamente eres para bailar, tú eres sexual, tú eres, o sea, nos, el estereotipo que nos pone, nos hipersexualiza, ¿sí? Otro de lo que nos hemos enfrentado es a la usurpación de identidad. Muchas veces la gente se niega, nos negamos nuestra identidad, ya sea indígena, ya sea negra, y en estos tiempos ahora electorales, no, no sé si recuerdan cuando este también en las elecciones pasadas, en Juchitán se dio en el caso en el mismo donde un candidato o varios candidatos se, se transformaron o se vistieron como mushes, que son, son las personas gays. Entonces ellos decían, es que somos mushes. Y no es cierto. Y ahorita en este caso también tenemos casos donde nos están usurpando nuestra identidad por el hecho de que piden un porcentaje ya de personas eh, indígenas, afro, LGTB. Entonces ahí tenemos que estar eh, a las vivas nosotros para ver de que y, y alzar la voz de que nuestra identidad como mujer afro indígena, pues que la respeten, como decía, tenemos una identidad certificada ¿vale? eh, a lo que nos hemos enfrentado feminicidios también. Eh, desafortunadamente, en años pasados también ha habido compañeras que han participado en, en las candidaturas, en las postulaciones. Y cuando ven que la mujer lleva la de ganar, pues lo que hacen es hacerle un lado. Y tenemos un caso de, precisamente, la estancia aquí en el lado de Pinotepa Nacional, donde hace varios años asesinaron a una candidata. Y, y irónicamente, la vida como la vuelta. En este año, su hija se está postulando como candidata a la agencia de, de la estancia. Entonces, aquí, este, si, si nos damos cuenta, la chica no se da por vencida. Dice, mi mamá no pudo estar, pero yo voy porque quiero estar en mi comunidad y quiero trabajar. Entonces, de esos feminicidios, que este es un caso de muchos, que no podríamos hablar y enumerarlos. Otro de los casos de, a lo que nos enfrentamos las mujeres afromexicanas es la difamación. El hecho de participar, eh, empiezan a, a difamarte, a colgarte, como decimos acá, milagritos, que a veces ni tú sabes ni de dónde lo sacaron, ¿no? Entonces, esa difamación que también sufrimos, que porque eres mujer, que porque eres fácil, que porque ya te fuiste para allá y para acá, o sea, empieza la difamación. Y la manipulación, que desafortunadamente también esto se da cuando eh, saben que la mujer es líder, saben que la mujer maneja grupos, sabe que la mujer puede abrir puertas, entonces ahí las manipulan. Las manipulan de qué manera? Económicamente, psicológicamente. Entonces, hay de muchas formas eh, en las que hemos enfrentado las mujeres afro ahorita en estos tiempos electorales. ¿Qué papel toma la perspectiva de género en la construcción de los derechos políticos de las mujeres afro-mexicanas? toma un, un papel muy importante y relevante, ya que proponemos desde una mirada como mujer afromexicana y que muchas veces los compañeros hombres no tocan temas por ser de mujeres En este caso, nosotros siempre hemos dicho, aparte de la educación de los hijos, también es muy importante el, el tema de la salud. Nos ha tocado ver casos donde las mujeres son discriminadas, violentadas y que mujeres que han perdido sus crías cuando van a París, entonces toda esa parte también nosotras hemos este, pensado que es un papel muy importante que, que la mujer afroamericana participe y que alce la voz, porque de otra manera seguimos invisibilizadas. Entonces yo creo que esa parte también, eh, nosotras, este papel como perspectiva de género tenemos que, que hacerlo. ¿Qué pasa con la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pasa que el patriarcado, machismo, no quiere aceptar que las mujeres también somos capaces de estar en espacios donde siempre ellos han estado y podemos también nosotras tomar decisiones. Siempre nos minimizan. Siempre ella, ellos piensan que la mujer es para la cocina, eh, que trabajar entre mujeres tampoco. Entonces, la invisibilidad de las mujeres afromexicanas en México, el racismo y la discriminación estructural permanece. Requiere que los gobiernos de cada estado tomen medidas acordes para disminuir y eliminar la situación, perdón, y eliminar la situación de inferioridad o exclusión y violencia política contra determinada persona o persona, y en este caso de las mujeres afro-mexicanas. Entonces, la violencia política se vive dentro de los partidos, se vive dentro ya del municipio. Tenemos experiencia de compañeras que que han estado ya en cargos y cuando están en ese cargo no les dan el lugar, no les dan la palabra y definitivamente las ignoran. Una de las experiencias de violación a sus derechos de las compañeras tenemos el caso de Paula Cruz, mujer afro-mexicana de la comunidad de Corralero, luchadora social del movimiento por el reconocimiento constitucional del pueblo afro-mexicano, activa en los diferentes comités de su comunidad, candidata por la Agencia de Policía de Corralero. En esta ocasión, ella quiere renovar su pasaporte para asistir a una reunión pastoral en Colombia. Cuando llega a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Oaxaca, se la niegan por su apariencia. ¿Sí? El momento que llega, le dice la encargada, quiero sus documentos, se los da y le dice, ¿de dónde es usted su nacionalidad? Y le dice ella, mexicana. Y la mujer le contesta, pues, su apariencia no lo, no lo dice. Entonces, por tu apariencia te juzgan, por tu apariencia te atienden. Es una de las violaciones. Sin embargo, ella ha luchado, la hemos apoyado y pues ahora sí que hemos levantado la voz. Poli, Poli Habana. Antes de participar en el censo, al igual que muchos afros, Poli vio en su color de piel y cabello mucha discriminación. A pesar de vivir en un pueblo negro, nunca se sintió a gusto. Siempre se sintió el frijolito de la familia, ya que era la que tenía más acentuado los rasgos. Y nos dice ella, cambié cuando supe de dónde venía, quién era. Entendí que era especial, que pertenezco a un grupo peculiar reducido en este país. Dejé de sentir pena y vergüenza. Comencé a leerlo sobre la cultura negra. Comencé a interesarme por la lucha de los hombres y mujeres en esta zona. Se me aclaró más cuando participé en la Intensensal, también ahí entendí que antes de lanzar una pregunta como la que se aplicó, se debe concientizar, sensibilizar e informar a nuestra gente, ya que muchos se ofendieron con la palabra negro o no comprendían el término afrodescendiente, nos explicaba Poli. Entonces, ella también ha sufrido eh, discriminación, la han estereotipado, ella es una mujer muy guapa, pero la han hipersexualizado. Rosa María Castro, yo creo que muchas han escuchado el tema de Rosa María Castro. Ella es este, activista, ella es presidente de, presidente de presidenta de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca. Aquí nos dice ella, logramos el reconocimiento, luego peleamos por ser contados para existir en las estadísticas y que se crearan políticas públicas adecuadas al pueblo negro. Ahora peleamos para que nos consideren en los puestos de elección y nos los niegan. Vamos a los tribunales y volvemos a ganar y nos vuelven a negar el derecho en un golpe a la negrita. Entonces, aquí en la compañera Rosy Castro, Rosa María Castro, eh, lo que vimos precisamente es que ella es Ahorita la punta de lanza va al frente y que nosotras como mujeres afromexicanas, lideresas, activistas, pues que tenemos que seguir sus pasos. Ella está poniendo en, en la mesa eh, que queremos nuestros derechos, queremos que se respeten y lo que decía la compañera eh, Rosa, María Rosa Guzmán, sobre todas las leyes que nos amparan. Sí, o sea, hay muchas leyes que ya nos amparan y que... Como antes nos decían, pero es que ustedes son mexicanos, que andan buscando? ¿Por qué quieren ser afromexicanos? Bueno, porque no nos dan derechos, porque no respetan nuestros derechos. Y nos dicen, pero es que ustedes ya están en la Constitución. Sí, pero tú no, me, no ejerzo mi derecho porque me lo niegas. Entonces, ahorita, dices, hay leyes ya para que nosotras podamos exigir y llegar a donde queremos pero muchas veces no nos, no, ejer, no nos ejercen o no nos dan ese derecho para que nosotros podamos ejercerlo. Y la prueba está en este caso, que ella postuló para un distrito y que se le negó por el partido. El tribunal le dio el gane y, y le digo, y, y en esos casos, pues también ella aquí de, comenta, eh, peleamos por existir en las estadísticas y crean políticas. Fíjense que una anécdota muy curiosa también que se nos dio cuando fuimos al INEGI precisamente para que nos se incluyera la pregunta del pueblo afromexicano y ellos negaban que, que no querían poner la, la palabra afromexicano. O sea, nos dimos ahora sí como, vulgarmente decimos, nos dimos un agarrón con los funcionarios para que ellos entendieran de que nosotros queríamos que se llamara afromexicano el pueblo, que se pusiera la pregunta y que nosotros, te, en esta palabra, pues sabemos que somos de México, que nacimos en México, y como les decía al principio. Y ellos no entendían esa parte, que por qué queríamos, que sería la palabra afrodescendiente. Y nosotros decíamos, es que la palabra afrodescendiente abre mucho el abanico, y, y afrodescendiente estamos hablando de, de personas de otros países. Y en este caso afromexicano, hablamos solamente del pueblo que vive en México, el pueblo negro que vive en México, nació en México y estamos ahí. Sí. Entonces, de esos casos que, así como dice ella, peleamos por estar en el, las estadísticas y lo logramos. Ahora peleamos para que nos consideren en los puestos de elección y nos los niegan. Vamos a los tribunales y volvemos a ganar y nos vuelven a negar el derecho. Entonces, aún así estamos como cuchillito de palo, nos siguen negando nuestras, nuestros derechos. ¿Cómo dar frente desde la Organización de las Mujeres Afromexicanas a que la violencia política contra las mujeres no ponga en riesgo el cargo o los cargos que ejercen? Nosotros lo que estamos haciendo como organizaciones es darle acompañamiento a las mujeres que han llegado a algún cargo. Estamos organizando a más mujeres afromexicanas. Estamos fortaleciendo sus conocimientos por medio de la cátedra itinerante de mujeres afromexicanas y estamos apoyando a las mujeres para que se postulen en espacios de toma de decisión en sus comunidades con herramientas para afrontar la violencia política. Aquí eh, sí es muy cierto que se, le, se tiene miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo. Sin embargo, le pedimos a las compañeras que, pues, que tomen esa decisión y que cuenten con nosotras para que podamos estarles acompañando en los cargos o los espacios que, que ellas se eh, les asignen. se les asignan, ¿vale? Entonces, aquí organizamos a más mujeres. Eh, ya tuvimos una primera generación de la cátedra itinerante. Vamos por la segunda eh, generación y por eso es que les digo, organizamos a más mujeres que estamos invitando para que se integren a esta cátedra. ¿sí? Entonces, ¿qué es la colectiva de la costa de Oaxaca, Ñatunda, y frente a qué se forma? La colectiva es una organización integrada por mujeres afro indígenas y mestizas que trabaja por la defensa de los derechos y empoderamiento integral. Esta colectiva inicia a raíz de la falta de atención a las mujeres por las organizaciones que lideran los hombres, donde llegaban a exponer sus problemas cotidianos como familiar o comunitario. Ellas esperaban orientación o apoyo y que muchas veces les fue negado viendo esta necesidad de ser escuchadas y apoyadas, nos dimos, nos dimos la tarea de organizarnos para apoyar en sus demandas. Déjenme comentarle que en este caso eh, nosotras o yo al menos empecé a trabajar en una organización mixta de compañeros y que pues sí, siempre hacíamos el trabajo de atrás, ¿no? Y siempre por esa parte también nos invisibilizamos, porque pues siempre el, el trabajo de atrás, logístico, todo lo hacíamos y pues ya ellos salían al frente. Y cuando llegaban estas compañeras a um, a pedir apoyo, orientación para que pudieran ellas este, salir de sus problemas, pues muchas veces no les no les hacían caso o les daban largas. Entonces, eh, una vez que se termina el proyecto y mi estancia de trabajo con esta organización, pues tomó la decisión con otras compañeras de organizarnos y empezar a trabajar por ellas, por las compañeras. Había compañeras que iban con problemas de, de agrarios, sí, donde les estaban quitando sus terrenos, donde les estaban cerrando su entrada. Y, y ahí es donde decíamos, es que necesito un abogado una abogada, y decían, es que abogado no quiero, el abogado no me ayuda, no me escucha, yo quiero una abogada mujer. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta que, que pues sí, los hombres se escuchan, pero no dan solución a veces, y en el caso de las mujeres, pues somos más sensibles, más conscientes, más empáticas, más que nada. ¿sí? Entonces, en ese caso, es uno de esos tantos casos, otros de violencia familiar, donde el marido golpea a la mujer y les dice uno pues o sea, todo ese tipo de casos. Entonces, la colectiva viene y a tomar esta parte de organización para apoyar todo ese tipo de casos. ¿Por qué consideran que los medios comunitarios, radio, ayudan a la participación política de las mujeres afromexicanas? Bueno, las radios son medios de comunicación muy importante en la vida de las mujeres afromexicanas e indígenas, ya que es una forma de aprender escuchando. Y así orientarse en algunos temas de suma relevancia, como salud, educación, tierra y territorio, derechos y política. Eh, fíjense que una de las anécdotas que tengo es que yo participé en un programa de radio, eh, una radio comunitaria indígena, y tenía un programa que se llamaba Conociendo nuestros derechos. Y en cada emisión que tenía, eh, hablábamos precisamente de, de los 30 artículos de la Constitución, que son las garantías de derechos eh, del individuo y, y nos llamaban por teléfono y nos decían, oiga, está interesante su este programa, yo no sabía que este, la educación es esto, yo no sabía que la salud es esto, yo. Entonces, de alguna manera creo que es muy, muy importante eh, considerar que los medios comunitarios, eh, en la participación política, por eso les decía, hablar de derechos y política dentro de las radios como enseñanza es muy muy favorable como conocimiento entonces creo que esa parte también y quisiera también hablarles un poquito de de la constitución la compañera marta ya habló eh, hemos estado en consultas este, de pueblos indígenas y nos han sumado como pueblo afro mexicano algo que nos habían comentado nos dicen es que cuando se aprueba una ley a favor del pueblo indígena por automático al pueblo afromexicano también le beneficia. Y algo que yo siempre les he dicho es que está bien en algunas cosas, sí podría beneficiarnos, pero no tenemos las mismas condiciones de vida los indígenas que los afro. Los afromexicanos estamos en la costera normalmente, y es muy cierto que hay afromexicanos ganaderos, pero la mayor parte es pescador entonces, a veces por pues, esto les digo, los beneficios no pueden ser los mismos de los indígenas que de los afromexicanos. Y aquí, de acuerdo con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo primero en el país, está prohibida toda forma de discriminación. Misma que según el Código Penal Federal, en su artículo 149, establece sanciones de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa por prácticas racistas y discriminatorias. Desafortunadamente no se hacen las denuncias, desafortunadamente no ponemos estas demandas porque aquí en el local pues, no tenemos alguna oficina donde decir, oye, me están discriminando en mi trabajo, me están violentando. entonces todo tiene que ser en la ciudad. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen su artículo 2 a México como nación pluricultural. Si bien entre 2011 y 2018 la ciudad cultural queda referida en la Constitución por la identidad y cultura de los pueblos indígenas, el Estado mexicano responsable de los compromisos internacionales adquiridos, publicó el 9 de agosto del 2019 la reforma y modificación al artículo 2, inciso C, en el que se reconoce esta Constitución, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas Cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la nación, tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores, el presente <risa> artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. De tal manera y asentando en la Constitución mexicana, la población afrodescendiente es visibilizada y reconocida para lo que se debe instrumentar política pública acorde a las necesidades de esta población. Aquí quisiera también comentarles que eh, un grupo de compañeros, hombres y mujeres de las diferentes organizaciones, nos hemos dado la tarea de hacer una, elaborar una iniciativa. ¿sí? y que la hemos presentado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de Oaxaca. Eh, ahorita por tiempos electorales sabemos que están en una pausa, pero esperemos que, pues, que la retomen y que pues, nos den respuesta. Entonces, nosotros ya estamos empezando a, a generar nuestras políticas públicas eh, acorde a las necesidades del pueblo afromexicano. Y pues por esta parte, pues creo que sería todo candidatos gracias y pues estoy a la orden por alguna inquietud pregunta y gracias Gerard. muchísimas gracias eh, querida Yolanda pues ha sido muy interesante eh, hacer contigo este breve recorrido no por lo que ha sido construir eh, la presencia de las mujeres afromexicanas y sus necesidades en particular eh, fueron consideradas después de 20 años en el censo de población y que bueno es una lucha que si bien es eh, la punta del iceberg de esta de toda esta construcción deseamos que eh, sea sea eh, pues para grandes aportaciones ¿no? Eh, no eso no lo dudamos gustas activar tu cámara yolanda para que podamos verte ahora sí, que ya no se sature el equipo y a lo mejor eso te brinda una mejor participación. Y, y sí me gustaría eh, preguntarte, Yolanda, eh, sé que nos has compartido varios perfiles de mujeres que han estado en esta lucha por los derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas, pero que nos cuentes también muy brevemente cómo ha sido tu paso por esta construcción. Sí, no puedo abrir mi, mi cámara, Gerard. No te preocupes, no te preocupes, Yolanda, te escuchamos. Sí, bueno, pues en mi caso eh, sí he estado participando activamente. Eh, como decía, su experiencia, más de 20 años ya trabajando. En un momento estuve como presidenta de obras públicas precisamente en, en mi agencia. En el 2018 me postulo como candidata a la agencia municipal también de Santa Rosa de Lima. Desafortunadamente, eh, sí hay mucha, mucho golpeteo por los compañeros hombres. Eh, se, reflejó, se, se reflejó mucho el machismo, eh, la difamación, como te decía, te, te inventan tantas cosas que, que a la mera hora dices: tú, bueno, ¿de dónde sacan tanta cosa? No? Pero yo creo que es parte, de, es parte de la participación, parte de la fortaleza que uno tiene, parte de que ven en uno ellos eh, una, ¿cómo te dijera? Ven una persona que, que puede ganarles en algún momento. Mucha gente se manifestó, mucha gente se inconformó de que, que no me dieron el, el gane, porque ellos estaban confiadísimos que yo iba a ganar. Desafortunadamente, se manejan muchas cosas políticamente, eh, la manipulación de la gente psicológicamente, entregas de, de dádivas. Y, y, y uno como mujer, creo que no nos no, no, nos, o no estamos acostumbrados. Yo al menos no me estoy acostumbrada a esta parte. no Yo, como les digo, a mí me conocen por mi trabajo, no por lo que ando dando, o por lo que ando exigiendo. No, es mi trabajo lo que me lleva. Y no lo digo yo, sino dice la gente. Entonces, sí nos hemos, sí me he llevado este, como esa parte de, de que me han atacado por ser mujer, porque, porque quiero posesionarme, porque me ven que, que soy una gran mujer que, que sí les cumple. Pero sí, por parte de los compañeros, te digo, de las mismas organizaciones que he compartido y que he trabajado, pues ha, ha, me han golpeado de alguna manera. Eh, esa parte, yo creo que lejos de debilitarme, me ha fortalecido. Me ha fortalecido porque ahora todo lo, el panorama que veo, que he dejado atrás, digo, no, estoy avanzando, estoy, estamos avanzando. Estoy compartiendo con las compañeras y creo que estamos avanzando. Y muchas mujeres me lo, me lo manifiestan, que eso es lo padre. Eh, anteriormente decían, es que entre mujeres eh, no pueden estar no pueden trabajar, sin embargo, hemos hecho muy buenas mancuernas, hemos hecho muy buenas migas con eh, compañeras, y estamos. Uh -huh. Entonces, creo que, que lejos de decir que estamos rezagadas, estamos atrás, no, creo que vamos fortaleciéndonos y vamos sumando más y vamos creciendo. Sí. Eso es importante mencionarlo y hacer énfasis en ello, ¿no? Que a pesar de estas situaciones, no ha, no ha provocado una. O sea, echarse para atrás no en esta situación y que bueno, pues hay todavía un camino largo por recorrer y sobre todo también es muy interesante cómo ustedes también desde la colectiva pues están apostando por estos nuevos liderazgos de mujeres indígenas que conversábamos también con María Rosa eh, hace un momento y que eh, pues no no quitar el dedo del renglón. Hay una, hay una mano levantada de este lado del compañero Javier Espinosa. Adelante Javier. Gracias, muchas gracias y saludo con mucha afecto a Yolanda Camacho. Gracias. Que en esa comunidad, creo que anoté que tú eres de Tutepec, ahí conocí hace tres años una candidata a Presidenta Municipal, Patti Jiménez. Oh. Estuve en un curso por allá y pude conocer a esa mujer. No sé realmente cómo le fue con este ambiente como en el 2018, pero... Estaba muy contenta de que por una mujer pudiera ser candidata en tu, tu porque no sé si sea el mismo municipio el tuyo, pero bueno. Mi pregunta va en, en referente a, los, a lo siguiente. Este, porque a mí en lo particular sí me ha tocado vivir ese proceso. Eh, yo tuve la fortuna de conocer la Costa Chica de Guerrero en 93, 92-93. Como San Marcos estuve en Asoyú, en Cruz Grande, en Ayutla y desde luego en Cojiniculapa, que es, digamos, la, una de las zonas más importantes. Por cierto, ahí es donde nace el estudio del maestro Aguirre Beltrán, que es de los pocos que han estudiado el, la cultura negra y la influencia en México. A mí, yo decía, a mí sí me ha tocado en lo particular eh, ver cómo las mujeres se niegan a participar políticamente en sus comunidades. En aquellos años nos costó mucho trabajo convencer a mujeres que participaran, que se sumaran a la lucha política en aquellos años. Muy difícil y mucha negativa de las mujeres. Me acuerdo de un caso en una comunidad donde por fin hemos, habíamos, podíamos haber ganado una representación ejidal, creo que el comisariado ejidal, en donde la mejor candidata era una mujer, pero ella no quiso. No quiso participar y perdimos esa representación frente a un grupo poderoso que representaba a los caciques. A mí sí me tocó batallar mucho eso en esa zona y batallar mucho en una zona indígena del Estado de México. Era muy difícil convencer a las mujeres que asumieran ese papel. Por fortuna, de los noventas para acá se ha cambiado un poco, pero yo me sigo encontrando con esa dificultad. De que las mujeres participen políticamente, no quieren participar políticamente en gran parte de sus deberes en la comunidad. Y lo, lo otro que quisiera preguntar: fíjate que yo tuve también la mala fortuna de estar en dos, tres debates, no con la gente del INEGE, sino con la gente de gobernación, en las secretarias de gobernación, cuando compañeras de PRD en ese tiempo, este, Tere Mojica y otras, en Guerrero, estaban luchando por el reconocimiento de la comunidad negra como con derechos políticos. Y la gente de gobernación en aquel el tiempo, uno de sus argumentos decía, bueno, es que no podemos dar derechos a la comunidad negra porque están diciendo lo mismo los descendientes de los chinos, están pidiendo lo mismo los descendientes de los árabes, están pidiendo lo mismo un reconocimiento particular los descendientes de los judíos. Entonces el argumento de la gente de gobernación decía, era muy difícil fraccionar la comunidad mexicana en general para darles derechos particulares a cada descendencia digo estoy repitiendo los argumentos de aquel tiempo de gobernación porque también me enteré que efectivamente mucha descendencia de la comunidad china sobre todo en el norte del país también estaba refiriéndose a, primero a la afrenta histórica que muchos chinos recibieron en la historia, sobre todo en la revolución que a pesar del aporte que hubo de los chinos a la economía, a la sociedad y la cultura mexicana, hubo mucha represión, matanzas de chinos en el norte de México, y también varios descendientes de la comunidad china pidían una atención, si no especial, sí si derechos, para que su, las comunidades donde ellos tienen descendencia pudieran tener alguna representación política. Entonces, es un debate muy complicado que hubo en aquellos años con gobernación. Yo refiero esa argumentación porque efectivamente. Eh, se nos ha complicado mucho, en concreto ahorita con el tema de Yola, cómo refrendar y hacer patente los derechos políticos de comunidades que han aportado mucho a la historia de México. Por ejemplo, en esa zona de Guerrero de Oaxaca, los negros, vale la pena con todo respeto decirlo, aportaron mucho en la guerra de independencia. ¿no? De hecho, fueron los que más triunfos lograron en aquella zona de Guerrero y de Oaxaca, con los ejércitos de Victoria, de Guerrero, de Nicolás Bravo, de, desde luego con héroes Locales. Y luego en la Reforma, con Florencio Villarreal y con varios, gente. Y los negros fueron los que participaron y lograron los triunfos importantes, tanto en la independencia como en la Reforma. Entonces sí creo que eh, atender el mosaico plural de México implicaría reconocer primero el reconocimiento histórico de esas comunidades, todas, incluido los árabes, los chinos judíos y otro, pero también para que en el mosaico político la plena representación de las regiones donde están esas descendencias tuvieran una, una plena representación en los órganos políticos, no solamente el Congreso, hay muchos órganos de representación. ¿no? Gracias, este, yo las gracias. Janine. Y Gracias, Javier. Gracias, adelante. Este... No sé si vas a dar respuesta, querida Yolanda. Sí, eh, pues mira, respecto a Guerrero, como dices tú que has estado todo por allá, igual que te he tenido la fortuna de conocer toda esa región, toda esa zona. Y sí, precisamente Tere, Mojica, a veces algo que hemos este, cuestionado y observado a las compañeras que han participado políticamente, que antes no se reconocían como afro-mexicanas, antes no querían dar su identidad. No tenemos casos de, de diputados, gobernadores que han estado y que nunca, nunca habían mencio, mencionado el pueblo negro, el pueblo afro-mexicano. ¿no? Entonces, a, a partir de que ven que estamos ya en, casi en la raya del reconocimiento del pueblo afro-mexicano cuando se da, pues es cuando ya todo el mundo, porque de verdad, eh, esto ha sido como un parteaguas, porque la gente, las personas, los candidatos o los diputados, ya ahora decían, es que yo tengo raíces negras, yo tengo raíces de afro. Entonces ya después nos dimos cuenta que mucha gente ya se reconocía, ¿no? Y, y eso es algo que hemos siempre hablado o comentado cuando damos talleres de identidad, que la identidad se pierde a partir que sales tú de tu casa a otro estado, a otra ciudad. ¿Por qué? Por el miedo a la discriminación. Pero a veces ni es necesario que digas que eres porque a veces tu físico te delata totalmente. Entonces dices, tú no eres de aquí, ¿no? Hemos tenido casos de compañeras de aquí de Oaxaca que migración aquí entre Coaxinicuilapa y Oaxaca en, en la frontera se puede decir. Este, detienen a las urbanas y les dicen que de dónde son cuando toda esta región es de gente negra. Inmigración y, y dice, tú no eres de México. A ver, cante el himno. ¿Quién es el presidente? O sea, les hacen preguntas que, que de verdad, por eso nosotras insistimos en que a las personas que están en instituciones, en espacios de gobierno, que se les instruya o que se documenten porque la comunidad afro estamos en toda la costa Guerrero, Oaxaca, ¿sí? O si no, este desconocen que en Guerrero y Oaxaca hay gente negra y nos mandan a Veracruz, ¿sí? y hey, tú eres zarocho. Y le digo, hay casos donde compañeras se han ido, a las han mandado hasta otro país. Y hubo un caso de luz Mariche, la mandaron a, a El Salvador. Entonces, de esos casos, y en este caso te digo, hay mucha gente que sí es cierto que se ha este estado en puestos políticos que no se adquiría y ahora ya se asumen como personas negras. Y, y ahorita, desafortunadamente, que era un tema que ya habíamos comentado entre las organizaciones que después del reconocimiento se iba a venir una oleada de, de personas que se iban a montar o a subir al barco sin conocer en realidad el contexto de todo esto. Y el caso de Rosicastro, eh, la persona que pusieron como mujer afro-mexicana, estoy segura que no conoce nada del contexto del pueblo afro-mexicano. Entonces, por ahí es el comentario y pues gracias Javier. Muchísimas gracias y como dato extra mencionarles que la colectiva está buscando una concesión de radio pues justamente para construir ¿no? todo este diálogo, toda esta compartencia desde la comunicación, ya eh, nos respondía por ahí Yolanda qué importancia le daban ellas eh, a, al papel de los medios comunitarios, en particular la radio y bueno, pues vamos a estar ahí pendientes de, de esa concesión que salga, eh, pues, favorable el proceso, ¿no? Y, y sobre todo, eh, entender que estos espacios, lo que estamos buscando es sí conocer las experiencias, pero también construir esa plataforma, ¿no? Esos inicios para poder compartir todo este material y eh, fomentar este fortalecimiento de, de los derechos políticos y electorales y la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de estos medios comunitarios. Eh, ¿Alguien más tuviera algún comentario extra? Oh, sí, tengo por acá una mano, es de Connie Gonsen, sí, espero haberlo pronunciado bien. Adelante compañera Connie. Sí, buenas Casi mediodía a todas y a todos los que se encuentran presentes, si me escuchan, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, eh, yo este, soy uh, locutora y productora de Inesa Radio 97.3 de FM, es una radio comunitaria, obviamente. Eh, y bueno, una de las cosas que quiero comentar, en principio, eh, eh, esto que comentaba Yolanda, pues que hay muchos, o sea, que dicen, ah, sí, es que yo soy, al eh, final de cuentas, eh, descendiente de afro africanos, ¿no? Pues yo quiero eh, recalcar que todos somos descendientes de afroafricanos, de las poblaciones africanas, porque hace 60 mil años eh, las poblaciones africanas eh, migraron y migraron pues, a diferentes lugares del de, eh, mundo y obviamente somos. Eh, pues, eh, descendientes de esta de esta humanidad ¿no? O sea no quiero utilizar el término raza no porque es bastante discriminativo y bueno eh, dado esto o sea tenemos que tener muy claro y que además habría que estarlo, eh, pues, eh, eh, recalcando muy frecuentemente. Sí, somos, todos somos eh, descendientes, pues, de africanos, por un lado. Por otro lado, eh, yo estuve el año pasado en la, eh, en el INEGI, y me tocó, pues, eh, precisamente eh, un grupo, pues, de personas que estuvieron haciendo las encuestas de población, y muchos de ellos, o sea, con la sorpresa, o se me decían: eh, pues el compañero no se ha dignado a, a, en su cuestionario a preguntarles a las personas, o sea, si se consideran de, eh, eh, afri, de descendencia afro-mexicana, este, ¿no? Y entonces. Bueno, cuando platiqué con ellos, o sé sea, que se resistían, decían, no, es que, o sea, si vieran las caras que nos hacían, además de ser africanos, pues no, o sea, ¿cómo creen, no? O sea, de raza negra, pues no para nada, ¿no? Y entonces, porque decían que las caras que incluso les hacían cuando hacían la pregunta, pues era así como que, no, para nada, o sea, ¿por qué me pregunta esto, no? Entonces, en ese sentido, me parece que eh, Yolanda Camacho y demás compañeras, el trabajo es muy, mura, muy arduo, o sea, es difícil eh, porque estas situaciones de discriminación y de no reconocimiento, eh, pues están todavía hoy por hoy, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las mujeres todavía no logramos la equidad de género, pues la cuestión de eh, las personas con descendencia afro mexicana pues el trabajo es muy, muy arduo. Y pues bueno, sí, qué bueno que en, este, en esta encuesta del INEGI lograron que estuviera eh, puesta esta pregunta porque de alguna manera hace a, pues a ese trabajo que se tiene que hacer, es de estarle diciéndole a la población, a las poblaciones, a, todo, a, a todos los que eh, eh, están en esta, en esta República Mexicana, pues que sí hay, que sí existen y que además Afortunadamente a mí me tocó acompañar también a algunos compañeros a hacer algunas um, encuestas y algunas personas um, que no sé, o sea, fue un poco eh, coincidente que ese día que los acompañé, o sea, cuando eh, hacía la pregunta, um, yo creo que fue, um, habrán sido cinco personas las que habrán contestado así, con mucha dignidad dijeron, sí, yo soy descendiente de, de negros, ¿no? Y, y, o sea, muy bien, ¿no? Pero pues el día que se logre esto en mayor número, pues bueno, iremos avanzando mucho más ya con esta eh, pues incrustación en el cuestionario. Que fue, pues, bastante eh, a bastante población hecha la pregunta, pues, si es una ganancia, ¿no? Y pues me ha dado mucho gusto escuchar toda la ponencia de la compañera Yolanda Camacho, y también por ahí o sea, les dejaba yo en el chat en mi número de teléfono para ver la posibilidad de, en tanto que deben lograr esa concesión, porque si se les, si les dieron. La concesión a una asociación civil que tiene que ver con eh, eh, alguna iglesia, pues yo no veo por qué en este caso a la participación de las mujeres afromexicanas no se las deban de dar y además pues es algo muy importante y um, esperemos que sí se las den, que sí se las otorguen. Y pues nada más, un abrazo a todas. Eso sería todo. Y ojalá y tenga la oportunidad, Yolanda, de comunicarse conmigo. Ahí en el chat deje mi número de teléfono para poder eh, no solamente hacer un programa, sino seguir pues con esta reeducación, con esta incidencia política, con este posicionamiento, con esta visibilidad de las personas descendientes de uh, afromexicanas. Nada más. Entonces, muchas gracias, geraldina Gracias, Connie, por tu participación. Sí, sin duda vamos a buscar ahí la vinculación y la manera de, de establecer comunicación, sobre todo en esta, en esta idea de, de intercambio en general, ¿no? De, de, de pensamiento, de materiales, etcétera. Vamos a encontrar la manera de, de tener este encuentro, aunque sea por ahora en la virtualidad, ¿verdad? Que es lo que nos obliga. Eh, pues eh, hemos llegado al final, por lo menos a este primer día de capacitación sobre eh, derechos políticos y electorales.